El MOOC de Diseño de Experiencias Educativas Virtuales es un curso abierto, masivo, en línea, autogestivo y que va al ritmo personal de cada participante. Es un curso para los docentes que necesitan aprender a diseñar recursos de enseñanza, clases en línea o experiencias educativas para sus actividades de docencia virtual o mixta. El diseño multinivel de este curso beneficia a los docentes de educación básica, media superior y superior, así como al personal directivo, administrativo y estudiantes normalistas o de licenciaturas ligadas a la educación, la pedagogía o la investigación educativa. El objetivo del MOOC es movilizar los saberes digitales y docentes de los profesores para fomentar un diseño instruccional crítico y reflexivo de experiencias educativas para entornos virtuales. El MOOC está dividido en cuatro capítulos de seis horas de duración, en los que el participante abordará a su ritmo temas de planeación didáctica, diseño instruccional, selección de actividades y herramientas digitales y tendrá consideraciones para su integración en un entorno virtual. El curso promueve el manejo de tres acciones necesarias para el diseño instruccional de experiencias educativas virtuales. La reflexión sobre la docencia virtual, la planeación de experiencias educativas y el empleo de una estrategia de diseño instruccional. Cada capítulo cuenta con una entrada, una explicación de la acción que usted deberá dominar al concluirlo, instrucciones para la construcción de un proyecto integrador que podrá usted utilizar al terminar el curso y una actividad de evaluación. Para poder acceder al curso debe usted contar con un dispositivo digital, preferentemente de escritorio, que tenga conexión a internet y una cuenta en la plataforma México X. Y para un mejor aprovechamiento del MOOC, es deseable que tenga experiencia docente frente a grupo y también en la elaboración de sus cartas descriptivas. Así como también es deseable tener los saberes digitales mínimos para operar una computadora, manipular contenido digital, comunicarse y colaborar en entornos digitales. Espero que este curso le permita desarrollar estrategias de diseño instruccional y reconocer procedimientos para el desarrollo de experiencias educativas virtuales, habilidades que serán sin duda necesarias para enfrentar los retos actuales que vive la educación en nuestro país y en el mundo en general. También estoy seguro que su comunidad educativa las valorará. Le doy la más cordial bienvenida a este MOOC, deseándole éxito en sus actividades de docencia y también reconociendo siempre su disposición para seguir capacitándose.